La tribu. 25 horas, ¿eh? 25 años. 1500 minutos. 25 horas, 25 años, 1500 minutos. No, yo tampoco nunca quise chupete. Mi hija tampoco quiso chupete. Yo tampoco. Ahora la señora ¿Sí? me dio la explicación. ¿Cuál? Tiene que ir acostumbrándose, Ajá, porque ¿no? dentro de poco va a ir a la guardería. Ah, ¿Y, le que no. y en la guardería le encajan el chupete, porque sí. Sí, la... sí, me dijo. Sí. Yo le tengo miedo al día que se muera Stallone, Bruce Sprinting y mi papá. Y yo crecí con, con eso. Casi. Entonces, es muy fácil agarrar y decir: eh, lloraste con la fuerza del cariño. Lloraste con Eteo, todo lo que sea. Yo, la primera película que me hizo llorar fue Invasión USA con Chad Norris cuando le mataban el perro. ¿Me entendés? Porque sí. los rusos no tenían código en matarlo. <risa> <risa> no sé. Se me acaban las excusas que están. Para siempre tapar tu novela, sino como imágenes, como el relato que haces dentro de la novela. ¿La imaginaste cinematográfica? La influencia en la enorme que tenemos nosotros del cine. Claro. Porque a nosotros lo primero que nos enseñó a narrar fue el cine y la televisión, y después fuimos a los libros. Es diferente a generaciones de escritores eh, más grandes, ¿no? Más... no, no, no, no... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para vos, ¿Para, ¿Para, vos? ¿Para, vos? ¿Para, para vos que hace 25 <risa> años naciste <lo risa> toma esta es para vos ¡No! ¡No! <risa>